Cuidado. JM No, me, no, chula, madre. México, ¿No me respondiste, pendejo. ¿Qué cuánto me ¿Que mide, te mide. Pues. Tu madre sí. lo sabe, pregúntale, wey. Wey, ya va dos veces, pendejo. No, es que ya te pasas de verga, culero. ¿Sabe? Que no te puedo responder porque, porque si sí a lo tuyo, güey. Y después, después ya no soy nada, wey. No, es que, no, no, güey, es que ya te pasas de verga, culero. Tranquilo, güey. Yo, hermano, mis mayas, güey, fue puto a la verga. Yo te voy de 19. Sí, güey. No, y cuando me pongo más, más, más chido, o sea, cuando me, me arreglo más, parezco de 15, güey. Vamos a ver si es cierto. ¡What the fuck? Vente, vente, que aquí está mi elfo doméstico. Estaba en una exploración. Estaba en su, en su plan vacacional. <risa> Lo voy a matar para que siga hablando, pendejada. <risa> Escucha este rolón, cola escucha, cola, escucha, escucha, es rolo, escucha, escucha, escucha Ebola, cola. cola, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ebola, cola e escucha, cola escucha, cola, escucha, escucha, escucha, cola, cola cola, Ebola, Ebola, Ebola, Aleluya ah. Calvi habla como mexicano ¿También sabe? ¿También sabe? Me dije, ¿yo qué, güey. No mames, güey. Wey, we, fuera de pedo, wey Todo el mundo me dice eso Ya hasta creo que me siento mal ¿Por qué? Ya bro? me, ya, wey, ya me Ya me, me, me estás haciendo llorar, no, wey No, wey, es que eso no se Yo wey Llamate, a Te no, de verga, wey no, Te pasas de verga, wey Oh, no, wey, no, es we, yo... Madre wey, madre, yo te madre. hago todo, wey. Soy tu, soy tu... mejor moderador, wey. Soy tu hijo, wey. Ay, y madre. así me tratas, verga. A la madre, wey. No, no quise ofenderte, wey. Ah, Ay. bueno, sí. Okay. Mira, no. si me la chupas, te ¿no? Esto, es algo magnífico. ¿Cuál es tu animal favorito? Pues, eh, hace unos meses era el gato. Me trajeron una gata, tengo una gata hermosa. Por cierto, ya tuvo sus gatitos, pero ella me ha dado tanto odio, o sea... Me ha dado tanto odio esa gata. A mí, o sea, no me quiere, güey. O sea, me rejuña, me ¿Qué pasa si hay un tsunami en África? No lo sé, ¿qué pasa? Choco Creepy. Llevo <risa> una vez un pollito con sus patitas. El pollito era redondito. Iba caminando por la calle balanceándose de un lado a otro. Se balanceaba. Bueno, ni siquiera Otro. Señor, tiene un plátano. En el oído, señor, tiene un plátano en el oído. Señor, tiene un plátano en el oído. Señor le responde: Perdone, no le escuchaba porque tengo... tengo un plátano en el oído. <risa> no, no, Perdón, no le escuchaba porque tengo un plátano. <risa> buena cripta, buena cripta. <risa> no. ¿Qué vergüenza! Es ¿Qué vergüenza! Es ¿Qué es ¿Qué es ¡Ay, no! Lo... ¿Qué? ¿Qué madre eran esas, güey? Güey, ¿cómo subo ahora? ¿Qué hago? No eres un monstruo, ¿verdad? ¿Qué onda, pedo? Sí, güey, se me enfrentó a la verga, mira. Aquí podemos poner un cartel, suscríbete ahí.